A mí, el valor sentimental que puede llegar a aportar ese tipo de objetos es mucho más importante de lo que valga. Hombre, si me decís, no, yo papajío, tiene un puto huevo favor, bien, me tiene en el culo, véndelo, ahí ya me callo, ¿no? Pero si para mí representa algo o una etapa importante de mi vida, no. Por ejemplo, las cartas me regaló Nacho a, lo, a mi primer mi primer cumpleaños con conciencia, o sea, a los siete años me regaló Nacho una baraja de, de las magi, guapísimo, de estándar, ¿eh? Guapísimo, todavía la tengo. <risa> la caja está un poco rota, pero eso es que no puedo hacer nada. Pues son, eh, son lo que es eh, lo más frecuente, literal. Es lo que venden más eh, en cuanto pack de grande o lote grande de, de cartas Magic. wow fantasía. Pero claro, ya imagínate si a lo mejor es un poco. Eh, yo lo reviento incluso aquí. Si es un poco más mmm, actual o una. Eh, o cartas que sensei ¿no? O sea, 100%. Es que ese tipo de cosas ya, ya lo dije. Y yo yo me acuerdo que, por ejemplo, mira, Molbit de eso, tío el sobrego O Álvaro Eso te lo hacen dos segundos, hermano O sea, coger con Paco, coger. Vale, hemos ganado, eh De todo modo. Dame eso Dame eso Dame esa muerte que es necesaria para mi highlight <risa> Nah, es broma Voy joking Ganamos, ¿no? Easy. ¿Soy yo la cámara de muerte? Puede ser Ah, oh, Cheese no es porque un día busqué algo de cartas, entonces me recomienda cartas de más y fullbot, etc. Pero eh, gratis sí, pagar público. Hostia, pues mira, por el motor de la búsqueda, que gracioso, tío. que claro, digo, hostia, recomendaba. Porque a Nacho también cuando me enseñado alguna cosilla juego de play, digo, hostia, que te recomienda y la, la peña, que, que por supuesto lo que hayas es lo que te va a salir, ¿no? Pero es normal, o sea que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, a repetir es algo normal. Y no lo decía por ti, ni mucho menos. O sea, lo digo por el jugador promedio, el niño, ¿no? Rata promedio. De juegos así en plan free to play porque no son capaces de comprarse un juego físico, ¿no? Obviamente. Bueno, en verdad no es comprarse un juego físico, sino que va a preferir siempre la peña un juego con free to play, ¿no? Que no pasa nada, verdad. Yo qué sé. Estoy jugando free to play ahora mismo, pero es más que obvio que en este sentido, coño, cuando jugaban play se notaba un güey y parte de otra, ¿eh? Se notaba. <risa> se notaba un poquito. Un Poquito solo. De va el Reaper y yo con la ulti ya, ellos dónde va a churra. Venga para casa, niño rata. el otro. Aún estoy empezando ¿Me cura, churra? No, no No puedo perder robot, tío Me voy Rollo ya Súper espectral en plan, Es imposible imaginar Que una persona de play Siempre va prefer a preferir Jugar en play Porque obviamente tiene así Es de locos, tío Pero vamos Que también es eso En el sentido de que ¡Oy! Me ha quitado al final Vale, gracias Como ya ese tipo de juegos Tampoco me afectan mucho O sea, tampoco lo veo mucho No sé, cómo, como hostia ¿Jugar a un shooter con Es una locuriña. Lo nunca lo mejor un y mira, tiene más años que la anda para atrás Entonces, ¿sabes? Salió para PC y para Play Al mismo tiempo Saben que están ahí porque tienen un contrato Porque ya se van a jubilar, porque, o sea, a lo mejor se hace incluso Muchos de ellos, ¿no? Siempre pasa eso en el fútbol eh, Un jugador de fútbol después se hace entrenador En ¿no? plan, eso pasa mogollón Sí se lo he explicado grande, pero digo en plan No digas tonto, el pobre a lo mejor tiene dificultades Campeón, que es normal, yo tenía muchísimo Pero eso es bueno, campeón, que por supuesto ayudes A tu, herma, a tu hermano pequeño y a tu hermana pero del tiro, eso es lo que debéis de hacer Coño, ya me jodería. ahora tu huevo, eso a estar y me cago en la leche Y es normal también, Sergillo, o sea ¿qué es eso? Es que claro, ahí en el fútbol Abro una lacra de peña a lo mejor Que ya no hace ni mierda por el equipo Y le suda la polla al club y todo eso rollo y, y es normal que por supuesto en este aspecto Pienso que la peña se canse de ellos, ¿no? Tío, qué asco, hermano Que se me va a escapar la paya, loco Se me ha escapar la paya, hermano y Ellos juegan muy bien, tío, ellos, tío Juegan muy bien y mi equipo no hace nada A la winmaker, tío no vea, ¿no? soy. Pero ah, no, ni te rayen, mi hermano Sergillo. Por lo menos mira un empate. No es una. No han perdido, ¿sabes? De una. Está worth it, ¿no? Bueno, Vale, tantos allí, ¿no? Sí, sí, nerfeame Necesito ganar esta partida. Están aquí, ¿no? Los guarros esos, tío. Qué guarros que son, tío. Juegan como unos ratas, ¿eh? El equipo enemigo ahora mismo. Uno es eh, tocho, pero el otro es fácil. Eh, y seguramente gane. Sí, pues mira. Uh, an ellos también, nice A ah, ver, realmente es eso, también es que están muy quemados Tío, los equipos furgo actualmente están súper quemados Kikoto <risas> yo, qué puto traje es ese Hermano de Nasu, qué fumada, cabrón Como para no ser la jugada de La horas que está falsa Hermano, Mira cómo mata esto solo, eh Ella no ha hecho nada, eh Bueno, me apunta ahí en el culo Brutal, hermano Este tipo de personajes están rotos y lo juega en la peña que tiene paciencia y Que está aburrida, hermano Porque para jugar a un personaje que solo spamea En plan, sin redireccionar, va solo es Como si te pega un... O sea, coge una piedra y te la tiro, ¿sabes? Pero tiene ahí así Esto muchas gracias, rollo ¿Qué coño pasa aquí, tío? Hasta luego A ver, tío, lo voy a tirar aquí A ver si con suerte Nerfame esta ¡Ah, no es mal me lo no, siento un momento, papá, que tengo que llamar por teléfono Ahora vuelvo, party parro, sin problema Y mi hermano Sergio me cago en la leche, espero que no sea una grave Ni mucho menos, y ahora te veo, coño Me cago en la leche, enormísimo. muchas gracias, Sergillo Siempre por todo lo que hacéis, tanto a él como a todos y todas vosotras Que sé que, por supuesto, Overgo A un juego un tanto epileptic Smooth, porque es una locura La verdad, no voy a mentir, o sea, vaya locura El dolor de cabeza que te da el juego Fallido, tío, o sea, nada más empezar ya Increíble Flicadinho, bastante, diría yo a ver y te el Genki-sama, tío Madre mía, qué pesado que eres Ninja de la muerte Qué pesado, yo, No te das cuenta de que tu personaje no puede hacer nada, bro En plan, contra la peña que juega al juego en plan Como que no, necesitas un amigo, tío Al lado Toma, pilla Toma, hermano Toma, quédatelo Quédate eso, anda tema esa ¿La Esa os iba a decir, si no mataba a la diva Es porque el robot no ha explotado en su puta cara Pero va a morir ya Y yo, no, no, no, no, no no Tengo que hacerme la ocarma de la muerte boom ¡Mondongo! Muchas gracias, hermanos Nota que me está curando de su coño De su huevo ¡Ole! Madre mía Increíble, está jugando muy bien, tío Atentos a esta, gente Atentos ¿Por qué juego diva por esto, gente? Na na na na na oh oh oh oh oh, pero qué ha pasado aquí, eh? No veo la diva, wow, Pentaquil, literal, me hizo un pentaquil, tío, que ha subido de 0 a 73, compadre, ¿sabes? Casi pierdo la ronda, picha, puta madre, me he cargado todo el equipo entero, tío, allá hay jugado, incluso, O sabes, estáis jugando a todas, pero también decir que es porque no hay ningún juego, hostia, que me tira. ¡Qué cabrón! No hay ningún juego ahora mismo Actualmente que sea guay, ¿no? Rollo... A ver No voy a mentir A mí eh, Este juego me, me está gustando Pero porque ya antes lo jugaba Pero... No sé Si no hubiese tenido este tirón Este hype La verdad es que la peña No lo hubiese jugado, ¿eh? ¿Cuántas kills llevo, tío? Vale, 21 ¿He muerto solo? Vale, tres veces Está bien Sí, te bachillerato en El nivel de inglés de bachillerato Es B1 O sea No creo que te se dificulte Ni nada de eso O sea, lo veo muchísimo Vale, lo voy a dejar caer aquí ¡Dios! ¡Qué pro cabrón. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Te huele la boca, poto! ¡Mamaguado! Madre mía, chaval Madre del amor vergoso Oh, holy, holy, holy. Y no, y no, nadie ataca, tío O sea, están aquí fumándose un canelón, chaval Buena y yo hace algo, tío Debería haber volado menos, tío Creo yo, ¿eh? Era lo suyo Ya te invito a Grahan de Sakhalisense Y esa vez, y me encanta, tío Pero es eso, a mí me daba mucho coraje también Porque después a lo mejor me tenía que ir antes o algo eh, Y siempre dejaba lo... Lo último lo dejaba, o sea, estudiar lo dejaba para el último y quitaba del medio las actividades primero. Y eso era un fallo. cuando os acostumbráis y si por supuesto sois constante, no hay ningún tipo de problema. O sea, realmente, la constancia lo es todo. Gracias, bro. O sea, además que asistiendo a clases todos los días, campeón de 6, como en este aspecto, se aprueba a chirato. Porque el profesor, profesora lo ve la constancia que tengas también. Y si ve que estás has esforzado y que no has llegado a dar a lo mejor a la talla este trimestre, pues te lo pone para arriba. Que yo en bachillerato ya a lo mejor me iba por ahí, me saltaba las clases. Ya me entendéis, ¿no? Ajá. Ya me entendéis, ¿no? Mierda, la cagué Bueno, verdad No, y sí ah, está bien muy Inusual Ey, ¿tengo un R2 de dos en, en, en la espalda? No, oh, este personaje Es muy kawaii, tío Tira Q. Lo malo es que tira Q. Mira, gente Uh ¿Puedo hacer un pito? No me joda, hermano Tú y no me van esto Voy a hacer un cacho de pene eh. O sea, no me da tiempo Creo que el juego está hecho para eso, eh Vale, este personaje, si mal no recuerdo, solo era esto En plan, clip derecho Es una locura la que me mete, tío, este personaje Mete una puta barbarie Buddy, where is my fucking team, bro? Vale, vamos a al luego para que mora este Dios, qué puto play, chaval Mierda, qué putada Pasa, plan, you. Llega un punto en el que te aburres, pienso yo, ¿no? Plan de jugar al mismo personaje, pues Buena, o sea, a ver, que no es mal personaje este Pero no es el canon de, que a mí me guste persona con poco pocho, para mi parecer, ¿no? Pero roto, porque claro, si Estás volando, tú no se da cuenta ni el tato Compadre, que tú estás ahí pegándote dos tías con la peña ¿No? O sea, at the same time ¿Qué hacen notas ahí, bro? ¿Qué hacen notas ese dándose las de pro, bro? ¿Qué haces dándote las de pro, hermano? ¿Y ese? ¿Y tú también? O sea, que son como... Voy de pro ¡Wow, bro! ¡Qué payasos, ¿no? No tengo mucha vida, necesito pillar la vida Ahí adentro, o sea, perdón, de aquí afuera oh, ¡Qué fantasma, bro! ¡Qué fantasmazo, hermano! Más rayos te parta por la mitad de churra Qué personaje, ellos. ¿eh? Para acá, venga, anda ellos. Venga. Aquí nadie se da cuenta, ¿no? ¿De que estoy? O sea, yo lo que pasa es que no quito nada, tío. O sea, desde aquí arriba. No. ¿Y eso? Tío, miradla está Y yo, y yo, y yo, de loco. Me cago en a tercero, y yo. ¡Julio! Toma, despame esta. Asqueroso. No mata a nadie, no. Dios. Capturarlo, por favor. Capturarlo, hermano. Capturarlo, ellos. ¿eh? Capturarlo, por favor. Me acabo de hacer al equipo enemigo entero. Increíble, hermano. Me acabo de hacer el equipo entero, ¡Captúrenlo! No capturan, tío, esa ola